Bienvenidos traders, bienvenidos otra vez a Trading Institucional Oficial donde te educamos de verdad sobre el trading donde tienes resultados dentro de la sala de trading en vivo que yo tengo que abro cupos de vez en cuando que los cupos son totalmente limitados porque necesito estarte contestando en el chat privado a todas las dudas dudas que te surgen Bienvenido, nos encontramos en el oro un par que operan muchos bueno, esta es la plata, vamos al oro no, quedémonos en la plata que es muy parecida al oro, sí Ustedes van y, y lo miran en, en el oro. Entonces, las manipulaciones del precio. Manipulación del precio. Se libera a la baja. ¿Por cuánto tiempo se libera este par? Una, dos, tres, cuatro, cinco meses para tradear a la baja. Cinco meses para generar buena rentabilidad. Después de que manipuló toda esta zona de acá, engañó hacia arriba... Que le hablan, ahí es que cuando rompe tiene que subir, no sirve, la verdad es que no sirve, no sirve, así de sencillo, me importa un trasero lo que digan los otros educadores que vienen y ven mis videos una y otra vez para asustarse, para decirle a sus alumnos, no no, no, no cambien de estrategia, la estrategia no, es el enfoque, es el enfoque, es el enfoque en lo que está haciendo realmente el precio a nivel institucional. No se le enfoque en una estrategia de triangulitos y patrones armónicos de la verga. Pues viene y engaña y baja. Miren, semanal. Pff, o sea, esto es plata. Esto es, me encanta. Momentum, momentum, momentum, momentum, dinero, money, huepucha. Donde se igual, acá. Pérdida total. Pérdida total. Y el que no sabe distinguir esto, pierde millones en el trading. Como ya les he dicho, he visto traders perder hasta 60 mil dólares. Mejor dicho, es que no les cuento, porque es de deprimirse, literalmente. Es triste ver que pierden dinero y pierden dinero y luego le dicen a, a, a, a, sus, a sus alumnos, no, eso es normal, es normal perder dinero. Es normal. Sí, el dinero que yo me he trabajado, yo les digo traders, ¿es normal ustedes perder el dinero que se han sudado, se han sudado y va, vienen y lo entregan a los mercados financieros? ¿Ustedes creen que eso es normal? Ustedes creen que, ¿ustedes no les da rabia eso, porque mis alumnos me dicen una y otra vez cómo es que les da rabia después de que han entrado a la sala de trading en vivo y se han dado cuenta porque han perdido y han pagado, me dicen así, academias de mierda por eso yo le digo una y, otra, una y otra vez, metodologías de mierda, me dicen mentores de mierda, me lo dicen ellos, me lo dicen mis alumnos, después de que entran y empiezan a comprender la metodología, me lo repiten una y otra vez, me dan gracias, porque ahora ven claridad en el mercado, un, un alumno me decía que su esposa estaba contenta, porque después de verlo tan confundido, ahorita está viendo claridad en él. Mire manipulación, manipulación, mani manip el 80% de las veces está manipulando. Pero siempre que manipula el precio hay una liberación del mismo. Y ahí es donde tú y yo nos montamos. Tú no te puedes montar solo. Yo te ayudo dentro de la sala de trading en vivo. No te preocupes. Yo pongo mis ojos por ti. Porque yo te digo dónde yo estoy entrando en mis operaciones. Te comparto mi trading. Cosa que el 90% de los mentores, entre comillas, no hace sino que te hablan de formas, luego te dicen el Fibonacci. No, dime dónde entro, dime dónde entro, porque estoy cansado de tanta teoría. Mira, mira, mira, mira, mira, mira. Dime dónde entro, dime dónde no participo, dime cómo no perder dinero, dime trader, eso no es lo que tú buscas en un mentor. Creo que sí, o quieres seguir botando el dinero que te has sudado, quieres seguir botando tus ahorros. Es que a mí me da verra que era. Porque he, he visto alumnos que me dicen, tenía un una, ahorrado 20 mil dólares, los metí en el trading porque mi mentor me prometió lo más grande y esos 20 mil dólares se fueron a la verga. Y los ahorró por 10 años. Ustedes, es que eso le queda rabia. Y luego el mentor se limpia las manos y dice, es que esto es, esto es difícil. Difícil, difícil conseguirme esos 20 mil dólares. Esto es fácil, entrar aquí es fácil para el quien ya sabe. Por eso yo se los enseño. Entrar aquí, entrar aquí. Luego entrar en cada vela semanal. Boom, boom, boom. Operamos una, dos, tres, cuatro semanas a la baja. Luego operamos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis semanas a la baja. Y luego dejamos reposar el precio. Ya nos hicimos el 40% de rendimiento en nuestra en nuestra operativa en nuestra cuenta por eso yo les pido que auditen su cuenta siempre los que van ingresando les digo bueno me abren una cuenta aquí para auditarla en Darwin es para yo seguir porque yo los veo como una profesión a mí no me interesa que entren y entren muchas personas a mí lo que me interesa es que el que entre busque tener resultados en un negocio profesional que busque auditar su cuenta porque entiende que es un negocio no vamos a la suerte. A ver a ver si funciona. ¿Cuántos están perdiendo dinero acá? Que esto lo compartí en el canal de Telegram. Trading institucional oficial. Cuenta auditada aquí abajo. Te la dejo. Mi cuenta auditada. el reportaje de cada... Lo estoy reportando cada semana. Porque cada semana le saco casi el 7% a mi cuenta. Actualmente. Me estoy volviendo cada día más bueno, trader. 7%. Oh, oh, oh. Esta semana 9%. Bueno, traders, es que el patrón pollo en manipulación brutal, aquí no entramos. Yo a mis alumnos los pongo donde se está liberando el precio. Luego ellos me preguntan en cada en vivo, que les doy una asesoría en vivo cada semana. A mí me interesa verte con otra mentalidad. A mí me interesa que mejores la relación con tu esposa. A mí me interesa que tu esposa esté feliz porque te vea a ti contento, porque te vea a ti claro a mí me interesa tu vida personal a mí me interesa en realidad ayudarte, no llenarme en los bolsillos vendiendo un patrón nuevo vendiendo el Ay, váyanse a la verga mentorcitos de la verga traders, Es todo esto es importante miren, luego se libera acá está manipulando, luego va a devolverse boom nos vamos, nosotros vamos a ¿quieres ver cómo nosotros nos montamos aquí? ve al grupo de Telegram ahí voy a estar compartiendo todo nos vamos a montar aquí en la subida del oro. Pónganle cuidado, traders. Vayan a Telegram. Háganme seguimiento para que ustedes vean qué tanta verdad hay detrás de la persona que hay aquí detrás. Yo me estoy volviendo rico, traders. Cada día me vuelvo mejor. Qué bendición. He sacrificado mucho. He tenido que mandar mentores a la mierda. Mentores que alguna vez pagué, ahora me los paso por el culo. Hay otros mentores que les doy gracias. Hay otros que no, me los paso por el culo. Yo ni siquiera se he pagado cuatro academias. Esto es una locura. Yo dije, "Güey, puta, es que si la primera no me funciona. Y luego pago un mentor y no me funciona. Algo está mal. Algo no me están diciendo estos cabrones. ¿Ustedes alguna vez les, han, les ha pasado que pareciera que su mentor no les dice más porque les quiere cobrar más? Yo no les cobro más. Yo les doy todo, todo. En la, en, en, la, en la sala de trading en vivo. Toda la metodología. Toda. Para que tengas resultados así. Para que empieces a tener resultados y tu mente empieza a cambiar y empieza a tender. Ay, hijo de puta, esto sí funciona. Ay, cabrón, estoy teniendo resultados. Para que tú veas los números y tu mente, pum, se desbloquee. No para que sigas tres años más ahí, y dele y dele. Tres años más y de... Miren esta manipulación tan grande del precio. ¿Quién sobrevive aquí? Luego hace esta chiquitica, después, como les digo, de hacer el engaño. Es que tiene que romper. Y luego retestear. Uh, hizo el engaño y se fue para abajo. Ahí está tu puto retesteo, mentor. Miren aquí, ¡boom! ¡Engaño! Todo esto es un engaño semanal. Cada fractal de color rojo es un fractal semanal. Un alto y bajo confirmado semanal. Cada dorado es un alto y bajo mensual. Y, miren, todo este año a final ya de año, después de subir todo este subidón y luego de abrir el año aquí, por eso son estos separadores de periodos por eso es que no lo ponen los mentores porque saben que si ponen los separadores de periodos me van a dar la razón, ¿cierto? pero seguramente esos mentores lo están poniendo por debajito para entender más su trading, no se lo presentan a sus alumnos porque les da miedo y miren, todo el final de año manipulando Luego abre el siguiente año. Todo el siguiente año fue una mierda de lateralización. Aquí hubo ganancias a la baja. Acá uno se pudo haber montado. De pronto aquí. Pero esto ya requiere más precisión. Pero todo el año estuvo manipulando en el mismo precio. Entonces, traders, como siempre les digo, párese, pásense por todo el canal. Pásense al canal de Telegram. Miren mi cuenta auditada. Miren los resultados de mis alumnos. Y ustedes tomarán la decisión. Si siguen con metodologías de sus... Mentores arcaicos que les están haciendo perder millones de dólares Yo no entiendo por qué a la gente le gusta perder dinero en el mercado Por defender a sus mentores Cuestión de ellos Yo a nadie le rindo pleitesía Yo al único que le rindo pleitesía es a mis resultados Si no tengo resultados, algo estoy haciendo mal, cabrón vida Y lo acepto Si tengo resultados, estoy haciendo las cosas bien Mis resultados hablan y los resultados de mis alumnos. No es que ay, yo fui rentable por tres meses, manejando sin stop loss, metiendo casi 10 órdenes a la semana, y luego al siguiente mes pierdo todo. Eso es fácil, eso es fácil. Porque entonces si yo me gané en una tendencia, ¡ay! Claro que voy a tener rentabilidad, pero cuando haya la manipulación y no sepa cuánto tiempo se va a demorar manipulando para que el precio luego libere, ahí se me acabó la rentabilidad. Traders, un gran abrazo y nos vemos en próximas clases.